En esta oportunidad vamos a conversar con respecto a la relación que existe entre el mapeo de stakeholders y la gestión empresarial. Es importante que toda empresa tenga un estudio ¿no? relevante, un conocimiento de quiénes son los grupos de interés. ¿no? La teoría de stakeholders nos señala que existen dos stakeholders internos, los accionistas que son los dueños de la empresa y los colaboradores o los trabajadores y a nivel externo están los proveedores los clientes la comunidad el gobierno y el medio ambiente existen estos cinco básicos externos pero no son los únicos de ahí la empresa podrá ir sumando los demás stakeholders el paso número uno para conocer a los stakeholders es tener una información básica sobre quiénes son ¿Qué piensan de la empresa? ¿Qué necesitan de la empresa? ¿Qué expectativas tienen respecto a la relación con la empresa? El paso número dos es que la empresa logre desarrollar mecanismos de comunicación relevantes, importantes, que sean acorde a los medios y canales que cada stakeholder necesita. El mensaje no tiene que ser necesariamente el mismo con cada stakeholder, debido a que la necesidad de comunicación también es diferente. Y un tercer paso es la gestión o el diseño de las políticas y de las prácticas que cada empresa debe delimitar, diseñar con mucha ética con respecto a cada stakeholder. Por ejemplo, en el caso de los colaboradores, la empresa puede diseñar políticas y prácticas que van más allá de la ley. Recordemos que la responsabilidad social es el cumplimiento de la ley más el desarrollo de actividades voluntarias que justamente están dentro del marco del ámbito ético por ello por ejemplo una política podría ser la el diseño de una línea de carrera en este diseño de una línea de carrera la empresa le ofrece al colaborador la oportunidad de ir escalando Conforme a sus méritos, conforme a su progreso personal, a su desarrollo y ello implicará que el colaborador tenga una mejor motivación, sea más efectivo y en síntesis pues esté mucho más comprometido con la empresa. Y esto por supuesto será una ganancia para la empresa. Recordemos también que responsabilidad social siempre es importante el ganar-ganar. Yo desarrollo políticas y prácticas que den un beneficio para el colaborador en este caso pero también traigan de vuelta un beneficio para la empresa. Por eso se habla de un win-win o de un ganar-ganar. Entonces, bajo esta misma lógica, deberíamos también plantear políticas y prácticas dirigidas a los otros grupos de interés, recordando siempre que lo relevante es cumplir la ley y desarrollar políticas y prácticas que estén por encima de la ley. Siempre una empresa va a ser socialmente responsable cuando cumple la ley y desarrolle políticas que están por encima de la ley. Si queremos una gestión empresarial eficiente tenemos que trabajar siempre en esta lógica.